Joaquín eh, Flores Félix y la doctora Abigail Sandoval. La doctora Abigail Sandoval es mi colega y compañero de trabajo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México dentro de la Academia de Ciencias Sociales. Ella eh, tiene diversos estudios de antropología, tanto de licenciatura, maestría y doctorado en el eh, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciesas, con varias tesis referidas. A lo que hoy conocemos como el caso paradigmático de la Policía Comunitaria de Guerrero. Y por supuesto, contamos también con la presencia del doctor eh, Joaquín Flores Félix, quien es investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, y eh, asimismo también eh, ex rector de la eh, Unisur, eh, que, fue un, eh, que es un proyecto. Eh, sumamente interesante, importante en Guerrero y además también uno de los eh, intelectuales orgánicos más importantes en la historia reciente de Guerrero, particularmente de la articulación de lo que hoy conocemos como las policías comunitarias y asimismo pues también un entusiasta, eh, colega y amigo, miembro de los movimientos sociales y populares en Guerrero y de esa cuenta que estoy hoy muy contento de presentarlos a ellos dos. Eh, justamente porque en la noche del 26 de septiembre del 2014, un grupo de estudiantes de la Normal Superior Isidro Burgos de Ayotzinapa en tránsito y en viaje aquí a la Ciudad de México para conmemorar el 2 de octubre eh, la masacre de Tlatelolco fueron víctimas de un acto eh, de lesa humanidad y que hoy eh, varios especialistas como el doctor Valenzuelo del Colegio de la Frontera Norte han venido denominando el juvenicidio y justamente no es casual que la masacre y no solo del 68 sino asimismo también eh, el estado de Guerrero herederos de la masacre de estudiantes en los años 60, en la Universidad Autónoma de Guerrero, que fue incluso anterior a la masacre del 68, y junto con, pues no solo esa noche trágica, a través de la cual, durante la cual, más de nueve personas perdieron la vida, eh, hubieron muchos lesionados, y por supuesto, eh, los 47 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, que hoy por hoy eh, justamente son un caso eh, eh, tipificado de desaparición forzada de personas en este país, nos ponen en la palestra justamente de qué manera en este estado de terrorismo de Estado, en este terrorismo de Estado, un, un Estado construido eh, sobre una lógica GOR, sobre una lógica de violencia profunda, ha desestructurado las raíces justamente del, en el Estado de Guerrero, y no es tampoco casual que esta normal superior de Ayotzinapa haya sido cuna y semillero también de grandes intelectuales como Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, y que de ahí se hayan desprendido justamente las luchas libertarias más importantes que ha dado el, el Estado de Guerrero. A mí no me toca hablar de todas estas particularidades, eh, históricas que seguramente el doctor Joaquín Félix Flores el día de hoy les va a apuntar con mejores luces seguramente, eh, simplemente quiero hacer ya una introducción muy puntual de eso que nosotros denominamos el derecho indígena o de eso que vamos a ver hoy que es el caso de las policías comunitarias de Guerrero, que tiene como un claro antecedente este momento simbólico que fue en 1992 ante los pretendidos festejos del, del encuentro de los eh, 500 años y que se convirtió más bien en los 500 años de resistencia indígena, negra y popular para el caso de Guerrero y para el caso continental y que justamente enarbolando ya las luchas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, han venido desmontando justamente el grave desprestigio que tiene el Estado mexicano y sobre todo la caída del Estado de Derecho que tiene eh, hoy por hoy en México. Y justamente en ese Estado de Derecho y en esa pseudoconstrucción de un derecho positivo nacional eh, colonizador con respecto a las otras lógicas y las otras ópticas del, del buen vivir de las eh, comunidades se fue gestando, y ustedes lo van a, a ver eh, ya materializado en estas eh, eh, extraordinarias conferencias que ya no solo ahora, sino en anteriores ocasiones nos han aportado nuestros queridos colegas, van a ir viendo cómo hay otra forma de construir lo que nosotros conseguimos como la justicia, o lo que ya desde los años 80 se denominaba el uso alternativo, el derecho, o el otro derecho, o lo que nosotros denominamos los sistemas normativos de los pueblos indígenas, o justamente sus eh, otros sistemas. Y esos otros sistemas son construcciones históricas que desde el momento de la conquista y la colonización se fueron gestando, y que hoy por hoy... Eh, a pesar de que por mucho tiempo la antropología colonizada incluso la propia antropología de los años 70s y 80s denominaba de, en, de una forma demasiado ligera el derecho consuetudinario o los, lo que el Air denomina los abusos y costumbres de las comunidades y hoy por hoy nos damos cuenta que no es eh, tal de que no se trata de un derecho constitucional sino se trata de todo un sistema jurídico que tiene una construcción just filosófica, que tiene una construcción epistemológica de fuentes formales y reales, históricas del derecho, que es un derecho que tiene doctrina, que tiene legislación y que tiene jurisprudencia a su manera de construir y que justamente hoy por hoy podemos observar de qué manera estos sistemas jurídicos vivos eh, son justamente los eh, sistemas eh, jurídicos que, ante el desmoronamiento del Estado y su grave desprestigio, se presentan justamente como las grandes alternativas en las aspiraciones de la humanidad por la justicia y por el buen vivir en las propias comunidades. De todo esto, maravilloso, nos van a hablar nuestros dos queridos colegas, como una, una pequeña introducción al por qué vamos a comenzar con la Policía Comunitaria de Guerrero. Y justamente en ese sentido, entonces, voy a otorgarle el uso de la palabra a ellos dos, que además van a, a trabajar a manos eh, sincronizadas y posteriormente vamos a, vamos a hacer un pequeño break o receso eh, y justamente también vamos a dar un espacio de preguntas y, y, y comentarios con nuestros eh, queridos ponentes y como siempre me explayo demasiado, mejor le doy el uso de la palabra a nuestros queridos colegas invitados el día de hoy. Hola, buenos días. Eh, antes que nada agradezco mucho a los organizadores de este seminario por habernos invitado. Nos sentimos muy halagados y lo que quiero compartirles es que eh, vamos a tener una sesión compartida y el doctor José Joaquín Flores Félix iniciará con un contexto de toda la historia organizativa del Estado de Guerrero, las luchas y los espacios que generan este tipo de organizaciones como, como lo es la Policía Comunitaria y otras más policías que se, que se están originando en el Estado de Guerrero. Así que le voy a dar la palabra al doctor y yo haré como al final un recuentito y seré muy puntual sobre cómo funciona la policía comunitaria y cuál es el desafío, los dilemas que está enfrentando frente a una forma distinta de enfrentar la justicia y aplicarla. Bueno, pues... Vamos a empezar, le agradecemos a Carlos la invitación y también que pues, ya haya dado más de la mitad de nuestra ponencia, porque ya con esto <risa> podemos avanzar, avanzar este, en este contexto. Eh, son en verdad varios retos los que nos plantea este, esta sesión de trabajo. Por un lado, Carlos hablaba de una reflexión sobre el proceso de construcción del conocimiento y la, y la producción de la realidad también, que es algo muy interesante y muy importante, pero, pero que además tiene mucha relación sobre cómo los estudiosos de los órganos sociales se acercan a ellos y qué buscan. Y por ejemplo, el caso de las policías comunitarias, cómo incluso las modas en la investigación llevan a, a, a que los actores o a los sujetos sociales pues hagan lo que al investigador le interesa, más que, los, más que sus, propias, sus propios este, eh, procesos. Pero a ver si podemos llegar a eso. Pero también nos lleva, nos, nos plantea una reflexión sobre las distintas tradiciones de conocimiento para abordar los problemas de la realidad. Y en ese sentido, pues creo que es un reto muy importante que supongo y espero que sí, sea una de las columnas vertebrales de este seminario pero por otro lado también nos lleva a reflexionar sobre periodos históricos, algunos de largo alcance, estilo Brodel, como esto de pensar un fenómeno social muy actual que son las policías comunitarias, en el estado de Guerrero fundamentalmente, que para hablar de ellas pues, tenemos que hacer, un reunión, hacer una línea de tiempo pues un poco extensa para poder entender eso de lo que Carlos llamaba los usos y costumbres, por ejemplo, ¿no? y la propia existencia de los sujetos que construyen las policías comunitarias. ¿Qué son los pueblos indios? ¿Qué son las comunidades indias, por ejemplo? Para poder entender por qué entonces esa terquedad en llamar a un fenómeno de, de respuesta social violenta, comunitaria, acción comunitaria, pero además sujetarla a un elemento fundamental fundamental moral que tiene que ver con la justicia y con las cuestiones mor éticas del de actual de las, de las personas. Y finalmente, el otro, el otro elemento fundamental es tratar de comprender la coyuntura, el fenómeno actual de la emergencia de las policías comunitarias como un fenómeno que tiene que ver con la situación estructural que vive el estado el, el estado de Guerrero y todo el país en general, en, con relación a la violencia y con relación a esto que Carlos ya ha mencionado también, que es la desestructuración de un Estado que por, la, por los propios actores que lo, que lo manejan lo están desarticulando. Y obviamente la presencia de un capital sumamente voraz, como es el capital, como es el capitalismo, que utiliza de manera muy eficiente el método para obtener la pluralidad que, como diría un estudioso del derecho que voy a mencionar ahorita, es el método de la violencia. ya este estudioso al que me refiero, hace hace un poquito más de 100 años, en, uno de su, en su texto fundamental que es el Capital, decía que él había empezado, para tratar de explicar la realidad, había empezado por el derecho pero después tuvo que echar mano también de otras, de otras herramientas de aproximación a la realidad, como en la economía. Entonces, en su, en su pequeña introducción sobre, a la crítica de la economía política, él hace una, una, este, una advertencia y dice que no es la conciencia lo que determina el ser social, sino el ser social lo que determina la conciencia. Creo que con esta frase podemos sintetizar estos tres... Procesos que vamos a tratar de, de ejemplificar con lo que es la policía comunitaria. Entonces, avancemos, pues. Cuando hablamos de policías comunitarias que hoy día están en la conciencia y en la mente y en, las, en, las, en el uso cotidiano de, la, de las reflexiones, eh, hablamos ya de, hablamos de un cuerpo de seguridad que ha estructurado para dar respuesta a la violencia fundamentalmente y a la falta de garantías constitucionales en los espacios en donde se construyen estas policías comunitarias. Un cuerpo que toma su propio nombre a partir de una estructura estatal que tienen ellos, que son los sistemas normativos, lo que, lo de que comúnmente se llama usos y costumbres y normas y normas tradicionales. En ese sentido, las policías comunitarias forman parte de la estructura de las comunidades en sus sistemas de cargos y sus gobiernos tradicionales. Policías comunitarias hay en todo el país, en donde existen todavía la capacidad de las comunidades para poder dotarse de sus propias instituciones. Hace algunos algunos años estuvimos en un en una reunión de estudiosos de policías comunitarias de, de varias partes del país y por ejemplo alguien, alguien platicaba de las policías comunitarias de los seres, que desde 1935 ellos ya tienen autorizado utilizar armas de grueso calibre para proteger sus bienes patrimoniales marítimos en contra de los piratas eh, que les roban sus peces por ejemplo eh, y estos eh, entonces hay en otros lados, ahí este, eh, también se manifiestan esas policías comunitarias, ya han tenido sus momentos en épocas anteriores al surgimiento de las policías comunitarias en el Estado de Guerrero como estructura como tal. Entonces, esta sería, por ejemplo, una, una manera de ver a las policías comunitarias como una institución que es propia de las, de las comunidades indígenas que han conservado sus, sus instituciones, y que se han mantenido a lo largo de la historia, sobre todo a lo largo de la historia republicana de, de, nuestro, de nuestro país. Es pues por un lado, pero por otro lado también, cuando hablamos de policías comunitarias, tenemos que hablar de un fenómeno social que hoy día es muy vigente y cada vez se manifiesta más, y es el hecho de que los campesinos en nuestro país no han dejado las armas, desde por lo menos desde, desde la Revolución de 1910-17 a la fecha, siempre ha existido y ha habido necesidad de que los campesinos eh, sigan con las armas en la mano. Primero fue la, el movimiento armado como tal, la bola como le llamaron, pero después fueron las ligas de resistencia campesinas, fueron los agraristas después fueron las resistencias, las resistencias campesinas como la de Rubén Caramillo, eh, fueron las luchas de los agarristas en contra de las guardias blancas, de los ganaderos o de los terratenientes, después vino el fenómeno de las guerrillas, de las que también llamaba Carlos, por ejemplo, el, el movimiento de, del 23 de septiembre de 1965 en, en la región de Chihuahua y Maderas, por ejemplo, los eh, épicos movimientos guerrilleros de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez, la gran cantidad de guerrillas que surgieron en los años 70 hasta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y después las policías comunitarias. Siempre los campesinos han estado defendiendo algo que es fundamental para ellos, que es ya sea la tierra en, el, en el, la dimensión agraria o bien el territorio en la dimensión comunal. Entonces, creo que mirar a las policías comunitarias es mirar una historia de agravios y de luchas campesinas por su propia sobrevivencia y su propia reproducción. Pero efectivamente, las policías comunitarias que conocemos ahora tienen un fenómeno, tienen un, un agregado más importante del cual hablaré al en final. Entonces, cuando hablamos de policías comunitarias, les decía, estamos hablando de una estructura de cargos, una estructura de cargos que nace con las propias comunidades indígenas, y cuando me refiero a comunidades indígenas me estoy refiriendo a un sujeto que nace en pleno proceso político y social, económico, de la, de la vida eh, colonial, patria redundancia, del México, ¿sí? del México de este, bajo, la, bajo el dominio español. Es decir, que cuando hablamos de los indios no hablamos de un sujeto tan antiguo, de ¿no? o sea, un sujeto que nació con la propia colonia, que nació con las leyes de la colonia y que nació luchando su inserción en la estructura económica, política y sobre todo jurídica de la colonia. Efectivamente, los indios estamos hablando del de resultado de, la, de dos fenómenos fundamentales de la construcción del capitalismo en México. Por un lado, el proceso de acumulación originaria del capital, que es, como ustedes han de conocer, un proceso compulsivo de robo, de expropiación de los bienes de las sociedades rurales, en donde para que se genere, la, para que se eche a andar la máquina que, que produce la plusvalía, pues tiene que, haber, tiene que salir de algún lado la riqueza, y esa, esa riqueza el capitalista la toma de las propiedades de las comunidades rurales para generar su propia riqueza. Y de ahí empezar el fenómeno de la reproducción del capital. Pero la reproducción del capital necesita dos elementos fundamentales. Uno es fuerza de trabajo libre, por un lado, y los insumos libres. Y en esos insumos son fundamentalmente la tierra y los valores de uso que se, que se toman para la producción de las mercancías. Y ahí es en donde el capital construye a los indios. Es decir, que cuando hablamos de los pueblos indios, estamos hablando de un sujeto propio de la modernidad. Que como el mismo capital, al producir sus, sus al intentar reproducirse, produce también sus, los mecanismos que le van a dar eh, defensa a quienes sufre el capitalismo. Y en este caso y bien es cierto que son producto de la, de, de la acumulación originaria en las sociedades indias, también es cierto que hay un fenómeno que se construye como, como contraparte de esta violencia tan fuerte, y es el humanismo en el caso mexicano. La, la construcción del indio como un fenómeno de materialización del humanismo, lo vemos claramente en las sociedades indias. Y obviamente también vamos a encontrar la presencia del humanismo en la construcción de leyes en defensa de los, de los indios, la construcción del mismo indio como ser humano y la construcción de los bienes del indio, la comunidad. Entonces la comunidad también es un fenómeno propio de la colonia. La comunidad sobre todo basada en el espacio de producción que es los bienes comunales que por otro lado también allí inicia un fenómeno algo interesante que es la propiedad social de la Tierra. Pero eso sería cuestión de, otro, de otra historia. Entonces, esto, este, esto que estamos viviendo hoy día de las, de las policías comunitarias, es algo que en una historia de cinco siglos se ha venido construyendo. Pero también tenemos otro elemento central que son una serie de instituciones que han estado presentes al lado de los indios. Y en este caso hablamos de un sector muy minoritario de la Iglesia Católica. Acuérdense de Bartolomé de las Casas, por ejemplo, ¿no? acuérdense de los doce franciscanos que llegaron a evangelizar y a construir la utopía. Acuérdense de Francisco de Vitoria, por ejemplo, ¿no? la discusión sobre la guerra justa. Este, este sector minoritario de la Iglesia Católica siempre ha estado presente en cualquier lucha donde estén los pueblos indios. Yo, a manera de broma, he dicho que los indios siguen siendo propiedad de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque en cualquier lado en donde exista un movimiento indio vamos a tener un sacerdote al lado de ellos impulsándolo. La misma construcción de las policías comunitarias en Guerrero no se pueden eh, explicar si no se explica la presencia de la... De la de los sacerdotes diocesanos en la región donde se construye la Policía Comunitaria. Incluso una Policía Comunitaria Republicana como la UPUE también tuvo la presencia del sacerdote católico. ¿Y qué, y, no, y, qué, ¿Y qué podemos decir de la vigencia y de la lucha por los derechos humanos? La cultura de los derechos humanos en nuestro país llega... Aquí de Centroamérica, sube de Centroamérica hacia México, ya por los años 70, de mano también de, las, de la Iglesia Católica, de, las, de los Centros de Derechos Humanos de la Iglesia Católica. Después llegan ya los Centros de Derechos Humanos de la, de estatales, ¿no? pero primero quienes pican piedras son las ONGs de la Iglesia Católica, el Fabio Bartolomé de las Casas, el Francisco de Vitoria, el Miguel Agustín por ejemplo. ¿no? Entonces. Yo creo que son estos son los elementos centrales que nos pueden ayudar a explicar cómo van apareciendo y cómo se van constituyendo las, las policías comunitarias y por qué es tan importante el apellido de comunitario. ¿Tiene que ver con esta necesidad moral? Bueno, entonces, los indios como parte de la, de la modernidad luchan por eso hoy día, por una Aplicación de la justicia en términos de leyes actuales, en términos de derechos actuales. Por eso es que incluso en otro, en otro ámbito, por ejemplo, luchan por tener acceso a una educación desde su propia cultura, con las instituciones interculturales, pero es otra historia también. Pues entonces, digamos que este, este, esta plataforma que les planteo de explicación de por qué policías comunitarias nos puede entonces llevar también a una discusión que tiene que ver por qué para las comunidades indias son tan, son tan importantes defender defenderse en el marco de una estructura jurídica republicana y en el marco de un derecho agrario también de la Revolución Mexicana y en el marco de una reproducción del capital en los tiempos del neoliberalismo. Porque para hablar de policías comunitarias, tenemos que hablar de pueblos indios. Y cuando hablamos de pueblos indios tenemos que hablar de por qué en los últimos 30 años por lo menos han aparecido los pueblos indios como un sujeto protagónico importante. Pero si ustedes se ponen a pensar un poquito más, van a, van a encontrar que no solamente surgen los pueblos indios, surge también de manera mucho más fuerte la lucha de las mujeres, la lucha de, los, de toda una serie de, divers, de, de sujetos. Subalterno, sobre todo, que desde su condición de minoría luchan por obtener un espacio en los entramados legales de los estados nacionales de hoy día. Los negros, por ejemplo, dice Abigail. ¿no? ¿Por qué? Porque el neoliberalismo en, en su proceso de reconstitución de los sujetos como mercancía ha destruido los grandes los grandes sujetos corporativos que sustentaban al Estado Nacional Mexicano y han liberado, ha liberado a todos una cantidad inmensa de sujetos eh, diversos que estaban contenidos en el campesino, por ejemplo, que o sea, el campesino de la CNC al, ser des, al, ser, al quedar desprotegido por el Estado Mexicano, pues una cantidad muy, muy inmensa de esos campesinos, de pronto recordaron que antes de ser campesinos de la CNC eran indios, y estaban en sus comunidades y luchaban no por elegidos, sino por la recuperación de la comunidad. Es decir, que entonces las leyes de diversidad cultural son una respuesta social al afán del neoliberalismo por convertir todo lo tangible e intangible en mercancía. Entonces, cuando los miembros de los sujetos corporativos del Estado benefactor quedan libres porque el neoliberalismo los quiere convertir en mercancías de nuevo, como es al propio, al propio indio como, como migrante o como, como mercancía humana, su tierra como mercancía para la minería o para los grandes megaproyectos pues la respuesta es encontrar en esa diversidad de mercancías, también una diversidad de leyes específicas que le den respuesta al intento de destrucción de estas minorías. Es decir, que las policías comunitarias son un fenómeno de respuesta al capital neoliberal, como tal. Y es un fenómeno desde el cual... Estas minorías, a la manera de Martí, a principios del siglo XX, han descubierto que los, los explotados, los suprimidos, son más que el monstruo. Como decía Martí cuando estuvo en Nueva York y dijo, conozco, he vivido en sus extrañas, conozco el monstruo. Y, ya, y por eso es que en las comunidades en donde el capital neoliberal ha hecho de las suyas, es donde podemos encontrar con mayor vigencia la reestructuración de la comunidad con sus estructuras comunitarias. Y esto también tiene que ver con el fenómeno de la transformación del Estado Nacional, del Estado de la Revolución Mexicana, el Estado, el Estado del Estado de bienestar al Estado neoliberal, al Estado mercantilista. En la medida en que el Estado va a su estructura legal para justificar la compra-venta de las mercancías, en esa medida también... Los sujetos tienen que los sujetos, los sujetos que son saben, se, es, que es una cometida mercancías, pues tienen que responder buscando leyes, porque el Estado de es un Estado legalista completamente. Todo lo que hace, nos pueden robar, nos pueden quitar la vida, pero es legal. Nos roban las elecciones legalmente, nos roban, nos roban nuestra subsistencia legalmente. Y si no funciona la ley, entra la violencia del Estado, si no cuenten cuántos policías federales hay en la calle, cuántos soldados hay en la calle. Esto es la, esta es una de las características fundamentales del Estado neoliberal, el legalismo y la violencia institucional. Y como nuestros, nuestras comunidades nacieron con la impronta legalista del Estado español, pues también buscan dentro de la legalidad sus, propias, sus propios mecanismos de defensa. Porque para constituir una policía comunitaria siempre buscan construir el argumento jurídico que les, sustente, que, las, que les dé un respaldo y siempre buscan estar dentro de la estructura del Estado. Esto se aúna a la forma en cómo el capitán neoliberal ha convertido en mercancía, todo les decía, todo lo que lo rodea. Y una de las mercancías más importantes en estos tiempos es la dignidad, es la vida misma. Por desgracia la dignidad y la vida de muchos jóvenes que se convierten en sicarios, se convierten en, en, este, pues en la carne de cañón del, del narcotráfico. Y es ahí en donde, en muchos casos, han nacido policías comunitarias muy fuertes como la OPUEC. Y la OPUEC nace como, como policía comunitaria en respuesta a la presencia del capital, del capital este, narcotraficante que eh, convierte al Estado de Guerrero en uno de los lugares privilegiados para la siembra y para el trasiego de mercancías y sobre todo. ¿no? Algunas, algunas gentes... Hace tiempo calculaban que, un, que en las costas de Guerrero, parte de Oaxaca y un poco de Michoacán, es hasta donde se les alcanzaba el tanque de gasolina a las avionetas que venían de, de, este, de Colombia. Y, se, y por eso es que se empezó a volver tan importante las carreteras de Guerrero, este, el control de las carreteras. Y por eso es que, por ejemplo, a los poet, eh, le, le disputan tan fuerte las, las, las carreteras. Pero por otro lado también, pues las sierras, sobre todo la sierra de Guerrero, donde fueron expulsadas las comunidades indígenas, eh, se ha convertido en el refugio más importante para sembrar la amapola, por ejemplo aunque dicen por ahí que va a haber una crisis muy fuerte porque ha bajado de precio de manera muy sensible, ¿no? de 18 mil pesos a la mitad de precio porque las drogas sintéticas han entrado, han entrado muy fuerte, ¿no? entonces va a tener otra, otra, otro, otro problema. Bueno, entonces, en, en este marco es pues, en donde aparecen las policías comunitarias que luchan. Por dos, por dos elementos sustanciales para la reproducción de los miembros de, de las comunidades. Por un lado, por recuperar o por seguir controlando el territorio y por otro lado, por la dignidad y la justicia en, para sus propios miembros. Tal es así que podemos tener lugares sumamente violentos, sumamente peligrosos, el estado de guerrero, pero podemos tener lugares sumamente tranquilos, como son algunos espacios de controlan las policías comunitarias. El eh, tiempo pues ya se me acabó, entonces me gustaría platicar un poquito más, pero yo creo que las preguntas nos reponemos, ¿no? Entonces le doy la palabra a la doctora Miguel. Bueno, retomando un poco lo que planteaba el compañero, eh, efectivamente me voy, a, me voy a, a apoyar en la tesis que recupera de Karl Marx, que plantea que sobre eh, de la experiencia nace la conciencia, y me parece que la policía comunitaria es el mejor ejemplo en el estado de Guerrero. Esta organización de los pueblos indígenas nace a propósito de la coyuntura que, como ustedes saben, en 1994 ya había aparecido en escena en la Plataforma Nacional y Mundial los Pueblos Indígenas, con el surgimiento del ZLN. Y caminando la montaña con los líderes de la Policía Comunitaria, que fueron los que generaron este proceso, junto con esta institución religiosa de la que ha hecho mención el doctor José Joaquín Flores Félix pues le planteaban que ellos ya estaban en esas filas peleando por la autonomía indígena, porque el Estado reconociera el derecho de los pueblos y reconociera la autonomía, entendía la autonomía como la forma de poder decidir sobre su justicia, sobre sus recursos naturales, sobre eh, su vida social, económica y política Todas estas instituciones que tienen una larga historia y de la que ya les han hecho un recuento muy sintético, pero que es muy interesante porque se condensa efectivamente en toda la movilización que se vivió a través de diferentes pueblos indígenas del estado de Guerrero. Eh, planteaban los compañeros líderes que tuve la oportunidad de conocer y que en ese caminar conocí a la doctora Claudia, que está en este seminario, eh, planteaban que ellos eh, de hecho ellos eh, pelearon mucho y acompañaron mucho el proceso de, del ZLN y el subcomandante Marcos a todas las marchas y fueron los primeros que plantearon el, la defensa no de no, y el eslogan de no más un México sin nosotros entendido por la, de, la defensa de sus derechos y su reconocimiento en 1995, en un contexto que no es el que ahora predomina en el Estado de Guerrero, pues se empiezan a organizar acompañados eh, por todas estas organizaciones, e eh, instituciones religiosas. Y lo que plantean es una organización práctica sobre la defensa de toda la violencia y los vacíos de justicia que el Estado les había retirado. Y lo interesante de este proceso de la policía comunitaria y lo que me parece que es eh, elemental que se subraye y que es lo que lo distingue de otras policías comunitarias, es que ellos empiezan a recuperar su propia forma de justicia. Y eso es muy interesante porque priorizan las asambleas como el espacio de resolución de conflictos. Y es ahí donde ellos empiezan a, a construir las prácticas que...